un conde de fruta diferente, grande y muy útil. El Duribá roginia mucosa es una planta nativa de las Américas y eso ocurre en los bosques tropicales. También se conoce como Gran Araticum o Garfun y ocurre naturalmente en las regiones entre el Amazonas y Bahía. Este es quizás uno de los representantes más importantes de la familia Anonasea que ya hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Araticum, atemoya, guanábana, piña, conde y pindaiba son otras de estas deliciosas frutas gomosas, con un aroma penetrante, carne blanca, sabrosa y diversos usos culinarios y medicinales. donde crece biriba. Biriba crece en clima húmedo y caluroso y puede llegar en la naturaleza hasta 20 metros de altura, esta es una planta resistente a las heladas y a los periodos secos. Cuando se cultiva en un huerto de la planta se puede podar hasta su altura máxima controlando su crecimiento vertical para facilitar la cosecha de frutos al un reproducido por germinación de semillas, dará fruto a partir del cuarto año de vida. La era clásica de fructificación de Biribá ocurre entre febrero y junio en el norte del país. La fruta madura tiene cáscara de anoma típica con divisiones y color amarillento y pulpa blanca suave y jugoso. Cada fruta de viriba puede llegar a pesar 1600 gramos en picante aroma y sabor. Sus frutos maduros son comida para pájaros y varios animales salvajes, paca, tapir, mandíbula, cuatillas y monos. Usos culinarios. En la cocina regional del norte se consume pulpa de miribá, fresco o procesado en jugos, mousse, rimos, helados, pudines y refrescos. También se usa como relleno de pasteles y galletas. Medicina popular. En medicina popular la fruta, las hojas y polvo de semillas secas de biribá se utilizan en tratamientos de enterocolitis, inflamación del trato intestinal, que afecta principalmente el intestino delgado y el colon. Se acompaña de calambres y diarrea, vómitos, malestar generalizado y fiebre. Esta fruta es muy rica en vitaminas C y B3, y minerales como fósforo, calcio y potasio. El abedul, el árbol de la viriba es una de las anamaseas todavía poco estudiada en su potencial alimenticio y medicinal y que por este motivo también corre el riesgo de extinción destruyendo la región nativa donde vive.